Pase por el, otro, soy el de vuelta con Tera. Hoy iba a traer Ion, pero eh, no ha querido iniciar el juego. Me saltaba un aviso del, de seguridad. Será porque he intentado actualizar Ion Legend, porque quería hacer un vídeo hablando. para de jugar un poquito hablando, y bueno, qué quiero hablar, pues bueno, ya sabéis que en mi afán de traeros siempre cosillas interesantes. ¿eh? En el canal, pues hoy va a ser una pregunta de que, como veis, veis o que os parece el tema de, bueno, ya sabéis que tengo pensado en cuanto pueda traeros lo que sería eh, Ion 6.0, en cuanto esté disponible Ion 6.0, que no sé si será para septiembre. O para octubre, en el caso que por esa fecha tenemos yo. La 6.0. ¿Qué es lo que pasa? Puedo... Me mato, me mato, me mato, me mato. Ah, nada. Y bueno, iba a comentar que mientras que... Aunque he puesto una votación en los comentarios del canal. Que como veis ahí el tema de... Bueno, traeros pues... Seguir con lo que estoy haciendo últimamente. Eh, traer más MMO. ¿Os gustaría ver alguna serie en el canal así pasarme con un juego? Bueno, como como hacía antaño con el Doom, con el Tomb Raider, pues no sé, traeros, yo qué sé, por ejemplo... Mmm, seguir con Resident Evil, que me estaba pasando, eh, o empezar Every Within Dawn en, en, en primera persona, a mí que me encanta los juegos de tiro en primera persona Cosía así, eh, quiero vuestra opinión, sobre que a mí aunque digáis, es eh, tu canal, algo hay que la me gusta que bueno me digáis vuestra opinión, y esto después ya pasa. Ahora, me digáis vuestra opinión, qué os parece, cómo lo veis, y demás, y esto que ah, vale, esto era la más macota. Cómo lo veis, si os gustaría ver algún vídeo así, o simplemente verme jugando a un juego de miedo, esto sería así. Siempre que vuestra opinión, siempre la valoro, y siempre la... bueno, siempre... Estoy escuchando en todo. ¿Y lo que es? ¿Me digo pues? A ver, claro. Tengo un grupo por todo lado. Listo, no lo no, no, no tiene activado. El caso ese, que ¿cómo lo veis? ¿Se gustaría que trajera algo así nuevo? ¿Algo así interesante? Pues no, sí, yo encanto de vida, lo hago, ¿eh? Y estoy a ver si pudiera entrar en alguna dungeon ya que está. ya que me haría poder entrar en la, en la, en la luna d'anje y yo mandaba un villaguearla este por sí, abajo eso por ahí y no sé, quería decir más cosas, pero como me queda pillado eh, viendo por qué no me iba a yo pues se me ha ido de la olla, se me ha ido. Pff. Ni idea, vamos. Se me ha ido de la puta olla. ¿Qué pide esto? Vale. Van a dar mis cosas. ¿Juda? Dungeon con viene de trauma de Fieri, vale. Fue un brutal Fimo se Esto da mucha peda. Pero, eh, bueno, esto este es fácil de matar aquí. Bueno, son de ahí, pues yo lo no tengo ni idea. Creo que viene aquí abajo. Es que ahora al R65 hay una cosa que se activan y sitio donde hay. Y sinceramente no tengo ni idea de dónde. Para dónde vamos, estoy perdido, ya sé que llevo mucho tiempo sin jugar y. Estoy algo perdidillo. Soy algo perdidillo Ya me acuta me siguen Dios ¿Y puedo y puedo con esto? De sobra, vamos Con este puedo yo de sobra Me la quitado yo aquí nunca en este sitio Pues ya os digo, tengo muchos juegos en eh, Steam interesantes Y ya lo he preguntado un montón de veces El problema, eh, problema en mi caso, en el caso es que por ejemplo el canal como el de MMO Si intento subir otra cosa pues bueno No lo... Tal vez no tenía tanto... tanta repercusión si subo MMO Pero no sé si os gustaría que probara o si quisiera intentar hacer más directo por YouTube en, en, en vez de por Twitch. Pero claro, lo suyo es Twitch. Os tengo dicho que el futuro es Twitch. Porque YouTube va fatal. YouTube va de mal peor. Pero bueno, porque sigo subiendo vídeos a YouTube? Pues bueno, tengo el canal. Me da pena borrarlo, me da pena abandonarlo. Pero tampoco quiero ir a la mala y dejar de subir de YouTube y, e ir inmediatamente a Twitch. Que sería sinceramente lo suyo. No lo voy a engañar. Lo suyo sería darle por culo a, a YouTube e irme directamente a Twitch. Creo que en Twitch hay tantos canales... Acá okay. ven. Aunque ya os digo que si yo hiciera eso, aún así, cuando tuviéramos ahí 110 tendríais guía y tendríais replay 11 de 11.0 y mucha cosilla. Eso que no. vamos. No lo, no lo dudáis. Sí, vos eh. Bueno, soy durillo, pero... Yo soy más Ay, modo, modo super Bueno, en realidad no es modo guerrero, en realidad es que me ativo una cosa que me sube he el daño y no vea como super daño esto ah, es un tío que apoya eso esto se coge Cubala ore Mineral de cobala. Voy atrás. A ver si me gusta coger esta mierda, aunque no sé si me vale para algo. Bueno, ha subido. ¡Oh! Qué cabrón lo que me ha hecho ahí últimamente estoy, eh, estoy haciendo directo de Minecraft con... con mujer, con Carallina, Luego por Twitch y luego lo subo a, a, a, a Youtube Es otra cosa que se mola, pues mira Pues ya sabéis que... El, los, si no podéis verlo en Twitch, pues... Luego, eh, amablemente, o lo te lado a youtube para que me veáis uy muy bien he gastado una cosa que no quería gastar ya, ya, ya, ya, ya, ya me han muerto ya también por ejemplo si cree otra MMO por ejemplo Bastion eh, Bastionera, albion Online, eh, Power Side, wow, ¿por qué no? Me gustaría probar WoW a ver cómo está cuando me metan el nuevo parche. O Vaya, que el que eh, eh, tiene pago mensual? Me cago en la hostia. Si fuera de un de un único pago es la putada del WoW. Me he curado. Una no Revinto N. También me debería jugar con Carlina en otro juego, pero... La pobre Support D es una patata. El Minecraft le va mal, imaginaros cómo es de patata de su portátil. Así que también ya veremos si con Ion no habrá problema. Tampoco podemos comprarnos. Los... No. podemos comprarnos ningún ordenador nuevo para ella. Con que el mío y tiene piezas anticuadas. Pues Por eso hay que tirar como sea. Yo digo aquí, y también me, cago, me, me pongo a pensar si entre todos los suscriptores que estamos hoy día, mí donarán un mísero euro o oh, tendría para comprarme mi ordenador y dos no, y tres. Pero bueno, esto que asegurarme, que puede ser. Ah, eh, afecta mis habilidades. Eh. A ver, son durillos. Claro, que con un poquito de idea y que si consigo equivarlo bien... ¡Ay! Vale, a Fría el párrago. A su casa, que... va a tener más cerquito. Que hay ahí Me polla esto Globu... Goblu esencia. Esencia de Goblu ¡Ah! Vale, cofí go Basura Las fashion tickets no son basura. Se la ha comido, pero no le ha quitado... Le ha quitado otra millón de vida, joder. El, el, el próximo Play que haga de va a ser con la barquiria, que hace mucho que no la que no cojo. Y la barquiria mola jugarla. Vale, tengo varios balones de Nextplay con la barquiria y es bueno jugarla, la verdad. Una clase muy rápida, muy versátil y a la parte que parece como si estuviera skin del de asesino de IO. Es curiosa la barquilla, ¿o te sei grande? ¿Se me vale, también vale. Aquí ah, tú me vale, matar que tu, eh... Joder, si consigo esquivar, ahí va, he pillado, he pillado. ¡Oh! ¿Qué le he hecho ahí? Ni se ha querido no, lo que le he hecho ahí. Se creía que se iba a capar, y ambos se ha comido, pero laica, eh. Vale, otro más y hemos hecho la cual Y se ha ido calentico a la cama Voy a este a ver si me cuenta Este que me ha hecho que pifio. Espa, oh. espa, espa, espa, que me... Bueno, no le quito quitado este mucha vida. Bueno, ahí se quita vida. Bueno, y porque no me he activado la cápsula desaparecida al Soul Sort de del linaje ni al Spirit shot de. de ¿sí, Ah, no, estos son otros, eh. De Io. Ah, es una casualidad esta, esta se llaman Friendly Noctarium Infusion. Vamos Como si fuera un Soul shot como, como si fuera un Spirit shot O Spirit shot no sé cómo se llamaban. Pero oye, tengo un lío de, de cápsula y de juego con de todo. Y lo que más ha hecho curioso es que le he dado a buscar para entrar. Y nada. ah, claro, porque creo que hay que. Vale. No sé si ha sido al mudarme de mapa o que simplemente no he encontrado y se.. y se ha ido a tomar por culo la búsqueda, pero bueno, ya me ha quedado en el oscuro. ahora sí Oh, oh. me está sí, me está me está curando me ha curado me ha curado gracias amigo gracias mira la porquería porque viene viene porquería tú te coges esto al suelo esto al suelo Esto, a ver que abrindo Este. este Vale Entonces. Esto que era, pica ciber Esto, draw token Vale, que para cambiarlo por esto idea Y esto que hay Me da bien Ah, vale, eh, uso para abrir el Kayvans LOL, NP Ah, vale, me han enviado un DS Open para abrir y no tengo nada así que... Pues bueno, tengo lo de cazar a los bichos a eso lo, lo del ojito Que dan ítem este XP, me dan también crédito, me dan la cosita esta, me dan Downfall token, reward point, pero a mí no me interesa también esto. Esto lo puedo seguir repitiendo, que dinero tengo de sobra, tengo 12.000, sí, tengo 12.000. vamos, ni idea. Y como el que me estuvo ayudando a esto, no me acuerdo lo que me dijo que tenía que se seguir haciendo. Pues así que vamos apañado. Así que vamos apañado. Mejor ahora que, que tengo un dibujo Y esto es un semi-difrado y esclarecido que de Ah vale Para cambiar los encantamientos del equipo Vale Tengo otra es 10 fashion Cupón que ahora mismo puedo No voy a gastarlo porque no tengo con qué gastarlo, La verdad Porque hay Vale bastante aun aún así, ya me compré una cosa muy chula, que ya traje ya tengo puesto, si lo veis. Esto toma carran. Bueno, que esto, si queréis ver el daño que hago con la mierda desactivada, mirad, vete esto. Que lo veáis. Supuestamente ahora hago mucho más daño. Si me meten el brillo ese verde ahí raro, como. Si no, Venga de verde y amarillo reactivo. Vale, ha muerto. Ah, no creo. Uff, ya que ha muerto el ciposo, ¿no? No, el que va a morir, ¿qué hace yo? Oye, pues, ni que me he el, el, el tío, me no, me está todo por culo, eh. Mira tú, me vas a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ya. Ya. Ya, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¡Uff! Uh. No sé qué ha pasado, pero me he curado. Ah, vale, que sí, que tengo una esquina que creo que me queda poca vida. Vale, vale, vale. Aquí como que me da rabia, ¿eh? me curro rápidamente antes de morir. Vale, vale. Es una, es una pasiva que tengo. Pero claro, la pasiva tiene un cortado, no creo que porque que, que funciona siempre eso, ¿eh? Oye, pues este, este más sido duro, ¿eh? Madre del pompillo lo que me ha gastado La mierda es eh, En fin, pues ya lo Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Porque ya os digo que quería subir a Ion. No me ha dejado subir a Ion. Eh, y bueno, vamos otra vez Aunque la ya subí los otros días, pero bueno Recordad lo que debo estar comentando Si habéis llegado a la final del vídeo Si ya habéis visto el entero, por decímelo. Y eso sin más, pues me despido sus y vamos en el siguiente vídeo. te nada, una foto para aportar. sabéis que me, me gusta mucho echar el fotito para aportar. Estamos aquí, hacemos esto y hasta la próxima. Adiós.